Buenos días, soy Virginia Castanedo, hoy vamos a ver eh, cómo se realiza la técnica de qué pasaría así, en este caso con el ejemplo de qué pasaría así, en vez de medir mmm, lo normal, metro setenta, metro sesenta, metro cincuenta, dependiendo de hombre, mujer y demás, si en lugar de medir eso, cambiamos el contexto y pasáramos a medir el doble, entre tres y 3 metros y medio, ¿de acuerdo? ¿Qué nos sucedería en el mundo en el que vivimos? Pues de repente nos encontraríamos con que todo tiene un tamaño que no está adaptado a nuestras necesidades. Por ejemplo. Y es muy importante antes de empezar que tengamos, qué me malo, que tengamos eh, bolígrafo, lápiz y papel para apuntar las ideas. Luego veremos cómo podemos aplicar esas ideas a cuestiones concretas que queramos desarrollar. De acuerdo? que también veremos en otros vídeos ahora de momento vamos a centrarnos en este contexto ¿qué pasaría si midiéramos 3 metros, 3 metros y medio? 4 metros, me da lo mismo, de acuerdo por lo pronto habría muchísimas... las casas no nos servirían porque si las muchas de las casas que miden 2 metros y medio tendríamos que estar o bien agachados o bien Tendríamos que buscar alguna manera de estar dentro de casa sin que nos chocáramos con la cabeza. ¿De qué manera puede ser esto? Por ejemplo, eh, teniendo una silla, sillas de ruedas en las que podríamos estar sentados, podríamos estar sentados y desplazarnos con comodidad de un lado a otro. Luego habría que resolver el tema de las articulaciones, ¿Cómo, ¿cómo podríamos moverlas? También habría que apuntarlo. De momento, en esta fase, nos dedicamos a escribir todas y cada una de las ideas que se nos ocurran y ya tendremos tiempo después de seleccionarlas, cotejarlas, desecharlas, continuar con ellas, ¿de acuerdo?